Ok Por fin estamos en KFC Que yo me haría ganas de probar un Kentucky Aunque no es muy chino Porque precisamente no entendía Es muy popular en China Porque adaptaron sus sabores a China Así que ahora vamos a probar una que se llama Double Sichuan Spicy Diga que Sichuan Que Sichuan es una región de China Caracteriza por tener comida muy, muy mega picante. Observen la hamburguesa, que es una porquería chica. Pero miren ese rojo, miren ese rojo. Ya le temo un poco y con Pepsi, por supuesto, ni siquiera me preguntaron si quería otra. Vez. Así que, Pepsi. Esa de KFC, Sichuan, vamos a probarla Yo ya la probé Y es uh, de otro mundo Como todo en China mm. Es picante Se está poniendo roja No, es picante, no está picante Es como Como colegio chileno Pero el sabor es muy chino O sea, tú probáis. Y esto no es Kentucky No es Kentucky de que uno come en otros lados Es Kentucky chino El sabor es muy particular Muy chino Para fritas normales Ketchup normal Pero esto vale la pena Y la rica Y Baishi que sabe a media hora La pepsi sabe distinto Así que eso, me sé lado Pero les cuento si me puede comer toda la hamburguesa o no Así que...